En términos políticos, en el caso del Ecuador, yo creo que también hay como un efecto que no sé si es exacto, que, que es de la pandemia, entre otros, de un proceso de desinstitucionalización del Estado, de violencia, de eh, eh, problemas de seguridad, que eh, son los que este momento se está enfrentando. Geoconda, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Buenas, buenas tardes, buenas, buenas noches para mí, Gustavo, y muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad, Geoconda, un, un placer muy grande poder avanzar sobre diferentes temáticas. Sabemos que hay muchas dando vuelta y que son importantes como para poder profundizar y específicamente también en relación a la, a, a la expertise. Eh, relacionado con temas migraciones y que va a ser una de las temáticas centrales en la novena conferencia. Pero en principio, Joconda quería aprovechar este encuentro eh, para tratar de tener una reflexión con respecto a los efectos de la pandemia. Eh, evidentemente los efectos de la pandemia han sido múltiples, complejos, eh, y de esa lógica de expectativa inicial en donde parecía ser que nos encontrábamos ante las puertas de un mundo mejor, que iba a cambiar definitivamente las lógicas de desigualdad, las lógicas eh, más neoliberales, más conservadoras, y que podía llegar a plantear un mundo diferente, eh, a los pocos meses de haber comenzado la pandemia, eh, parecíamos chocarnos contra una realidad muy dura, muy brava, en donde los problemas relacionados con los sistemas de salud seguían siendo los mismos, o mucho más dramáticos que antes, la lógica de las desigualdades parecían profundizarse, pero me interesaría mucho Geoconda tener un análisis eh, tuyo con respecto a este tema, digo, ¿dónde nos dejó parados la pandemia con respecto a las desigualdades? Bueno, creo que estamos empezando a mirar los efectos y los impactos sobre todo en las dificultades que, que atraviesan nuestros países para salir adelante en este momento que todavía no sabemos si es, efectivamente es un momento post pandemia. En el caso del Ecuador, la pandemia tuvo unos efectos devastadores, eh, eh, sobre todo en el, en el 2020 tuvimos la, una de las tasas de mortalidad más altas. Eh, nuestra economía sufrió eh, una desaceleración tremenda que ya venía dándose en el país y al tiempo que también el gobierno eh, tomó medidas de ajuste estructural en plena pandemia, disminuyendo este, muchas de las áreas de protección social eh, que tenía el Estado. ¿no? Entonces, la pandemia en el escenario ecuatoriano coincide con el giro hacia políticas de ajuste estructural que no, eh, por supuesto, eh, este, ayudaron eh, realmente a proteger a la, a la, a la población vulnerable. ¿no? Los efectos actuales, yo creo que los más graves, no solo en Ecuador, sino a nivel de América Latina, son aquellos que tienen que ver con la educación, el rezago educativo que deja la pandemia, sobre todo en América Latina que ha estado confinada prácticamente dos años, que recién está regresando a la educación presencial, son este, eh, enormes. Y yo creo que eh, a mediano plazo vamos a tener... Este, una serie de eh, dificultades en, en, en varios eh, eh, campos, ¿no? debido a este enorme rezago educativo que nos deja la pandemia. Creo que también visibilizó y exacerbó muchas desigualdades los, de, de, de nuestras, las vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud, pero no solo ellos, sino también del acceso a múltiples eh, formas de protección social que en nuestros países todavía no están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 ...que eh, son los que este momento se está enfrentando. ¿no? Eh, eh, la violencia ha recrudecido enormemente en el país, han existido grandes eh, problemas de asesinatos en las cárceles... ...y la inseguridad en la ciudad eh, ha subido muchísimo. Y creo que es momento de preguntarnos si algo tiene que ver eh, eh, los efectos económicos devastadores en los sectores más pobres... Este crecimiento también de la inseguridad. ¿no? Creo que nos falta todavía analizar muchos eh, de estos, de estos efectos, eh, no solo en la economía o en los indicadores sociales más visibles, sino estos efectos un poquito más de largo plazo o, o no esperados en temas como el crecimiento, de la violencia, la inseguridad, la desconfianza en las instituciones del estado también eh, Geoconda, eh, después eh, iba a pedirte un acercamiento aún mayor hacia la realidad ecuatoriana para tratar de, de ver qué es lo que sucede eh, ahí porque los vaivenes noticiosos no siempre dan un buen registro sobre todo los internacionales, no, los noticiosos internacionales para entender qué es lo que sucede pero antes me había quedado enmarcado en relación a este diálogo magistral que, que tendrás ese viernes 10 de junio allí en las instalaciones de Lunar sobre migraciones y movilidad humana, y, y pensaba en el marco de esto, eh, referenciando también a las cuestiones mediáticas. Me quedé muy impactado cuando una vez alguien me comentó de que esta caravana migrante, eh, en general, eh, que a veces se ve en los medios y otras veces no se ve, a veces aparece y no se ve, que en general era un proceso migratorio bastante constante. En cambio, los medios decidían eh, hacer una una cobertura de eso que sucedía o no, por diversas cuestiones que uno podría estar analizando también sobre el funcionamiento mediático y los intereses, cuando se abren o no. Pero me pareció muy llamativo por cómo puede ser muy dificultoso para entender los fenómenos sociales si uno se queda únicamente con la marcación de las tapas de los diarios, de las portadas de las web de noticias o que elige un noticiero para pasar en la radio o en la televisión. Y específicamente, entonces, en base a tu análisis y tu experiencia, ¿Qué Pasó con los procesos migrantes principalmente en la lógica de los centroamericanos hacia el norte en los momentos de pandemia. ¿Ha tenido una modificación? ¿Ha cambiado en algo? Digo, ¿Cuáles son las primeras observaciones que se notan con este proceso? Que fue muy del quedate en casa, pero evidentemente hubo gente que nunca se pudo quedar en la casa porque sobrevivía gracias al moverse. Eh, digo, ¿qué, ¿Qué sucedió con ese proceso migratorio? Bueno, eh, el proceso migra las migraciones han, cre han tenido un crecimiento este, eh, muy importante en los últimos cinco años en toda la región, no solamente en los flujos centroamericanos hacia México o Estados Unidos, sino en todo Sudamérica también. Yo creo que el crecimiento, por supuesto, de la migración centroamericana, que efectivamente no es nueva, ha aumentado, pero es una migración que tiene más de 30, 40 años hacia Estados Unidos. Eh, es, a esta migración se, que eh, es más visible a través de las caravanas, pero que ha tenido sus circuitos migratorios desde hace muchos años, muchos de ellos empujados por situaciones de violencia social en sus países, también se unió el, la migración este, venezolana y a antiguas ya migraciones interregionales como la colombiana o caribeñas como la haitiana o la cubana. Es decir, este momento en el continente tenemos un crecimiento de movilidades diversas que con la pandemia y, el, y la política de cierre de fronteras, de la gran mayoría de los estados, efectivamente, no necesariamente se inmovilizó. Lo que sucedió fue la proliferación, por ejemplo, de movilidades a través de distintos eh, eh, eh, pasos ilegales, pasos irregulares que los estados produjeron al, al cerrar las fronteras y que vulnerabilizaron aún más las condiciones de desplazamiento de estas poblaciones. Los y las migrantes no pudieron detenerse eh, eh, eh, eh, eh, en la pandemia, tuvieron inclusive más que eh, eh, los nacionales de los países buscar recursos económicos y sobrevivir eh, el día a día y esto propició pues mayores Movilidades, asistimos durante el 2020, ¿no es cierto?, a migraciones de retorno, a migraciones eh, inclusive de venezolanos a Venezuela, eh, a migraciones nuevas de haitianos hacia el norte y en el 2021, al menos en el caso centroamericano, pero también ecuatoriano, estamos asistiendo a un crecimiento vertiginoso de estas migraciones que se han topado, ¿no es cierto?, con procesos de detención por parte de la patrulla fronteriza estadounidense muy agudos, en, en, en, en situaciones en las cuales tampoco han disminuido las deportaciones, sino todo lo contrario, durante la, la pandemia se mantuvieron las deportaciones de ciudadanos centroamericanos y también sudamericanos desde Estados Unidos, y las desapariciones. Estamos entonces en una situación de violencia y vulnerabilidad eh, sin igual, eh, como también producto de la pospandemia en lo que se relaciona con las poblaciones migrantes. Yo creo que el punto ahí es, mmm, además de esa violencia y de esa inseguridad, el tratar de entender que la migración se ha, se ha convertido y es otro vector de desigualdad. Yo creo que eso nos conecta mucho con, eh, eh, eh, digamos, la temática del congreso, al igual que el racismo, las estructuras patriarcales, las eh, eh, diferencias socioeconómicas, históricas, digamos, en nuestro continente, la migración también es una dimensión de desigualdad y, y no solo eso, sino que los estados con sus políticas de cierre de frontera, de no propender a regularizaciones amplias de la población migrante en sus países, de excluirlos de los sistemas de protección social, reproducen y agudizan esas desigualdades. En lugar de convertirse, ¿no es cierto?, en protectores de los derechos de estas poblaciones, de tener políticas que puedan eh, eh, coadyuvar a menores desigualdades, muchas veces con sus propias políticas migratorias restrictivas, lo que están haciendo es reproducir y exacerbar esas desigualdades. Yo creo que eso es como uno de los puntos eh, centrales eh, y de las lecciones que nos deja la pandemia e che porta portato a migranti. Gioconda, en relación a este camino que tú recién eh, relatabas sobre los procesos migrantes desde muchos de ellos de Centroamérica, pero de otros lugares eh, en general hacia el norte, pero entendiendo que hay procesos de entrecruzamiento, digo, de Venezuela hacia otros lugares y tú recién comentabas algunos de ellos, eh, hay un proceso migrante que se viene dando en el último tiempo por una situación muy compleja relacionada con el conflicto bélico eh, en Ucrania y aprovechando que tú estás en estos momentos en Alemania, mm. Eh, vimos eh, algo así como una migración muy bienvenida de algunos sectores eh, europeos eh, mostrando por lo menos una cara muy diferente a lo que en su momento fueron las migraciones sirias por ejemplo entonces la, la pregunta que me surge eh, en relación a esto, ¿se está poniendo en discusión esta lógica, esta mirada de migraciones de primera y de segunda? Eh, una mirada muy peyorativa con determinados migrantes, pero no tan peyorativa con otros eh, en Europa, o no es un punto de discusión todavía muy público en Europa? Creo que es un punto que está surgiendo y hay algunas organizaciones que ya han planteado esta idea del buen migrante, el buen refugiado frente a, ¿no es cierto?, otro tipo de poblaciones o de lo, lo que fue el éxodo sirio y, las, sirio y afgano y las dificultades que han tenido el espacio europeo para su inserción. Hasta hace muy poco, Polonia estaba. Eh, eh, eh, eh, cerrando completamente sus fronteras para el ingreso de eh, eh, eh, refugiados sirios, ¿no? Y ahora vemos a una Europa unida eh, que ha activado muy rápidamente un, sus sistemas de protección eh, frente a la población ucraniana, lo cual me parece que es digno de aplaudir, pero sí, efectivamente, es importante eh, estos señalamientos de eh, eh, tratos eh, diferentes e inclusive actitudes racistas como aquellas que existieron frente a población africana que estaba eh, eh, eh, saliendo eh, de Ucrania. Ahora yo sí quisiera resaltar que ese, esa bienvenida a la población ucraniana en Europa, debería también dejarnos algunas lecciones para América Latina en donde estamos conociendo procesos eh, eh, de crecimiento inaudito de la xenofobia por parte de nuestros sociedades hacia ciudadanos sudamericanos, hacia ciudadanos eh, de nuestro propio continente, ¿no? Lo, el crecimiento de la xenofobia en, eh, frente a la migración eh, venezolana o lo que ha sido también eh, la xenofobia frente a, a la migración colombiana o a la migración centroamericana en México, creo que nos debe hacer pensar de que también en nuestros países tenemos, ¿no es cierto?, eh, eh, eh, estas mismas, digamos, eh, eh, eh, procesos uh, de rechazo y de, de exclusión eh, sobre que, que, que debemos eh, este, corregir a través de culturas de paz. ¿no? Entonces, yo creo que son temas globales estas eh, eh, no todo el refu no todo refugiado es el buen refugiado, eh, se entrecruzan procesos históricos y tanto Europa como América Latina que tiene que trabajar. Muchísimo esos sistemas de exclusión, ¿no? Pero efectivamente siento que al menos en la coyuntura actual, en el gran, digamos, eh, eh, que podríamos decir, eh, eh, la, el, el, el, en, el, en el mainstream, no hay todavía, yo diría, una fuerte crítica a eso, pero sí eh, a esta idea de un migrante, de un, del buen migrante versus el migrante no deseado o el buen refugiado, más bien dicho, frente al, al refugiado no deseado, pero sí se han levantado ciertas, ciertas voces al respecto. Yo creo que es necesaria esa crítica y es necesaria mirar esa crítica también como un reflejo, como un espejo para cómo nosotros en América Latina también tendemos a reproducir esas clasificaciones del buen migrante frente al migrante no deseado, del buen refugiado al que acogemos frente a aquellos que consideramos no merecedores de esa protección internacional. Geoconda, entiendo que debe ser complejo el análisis, digo, debe llevar muchísimo tiempo el análisis de qué es lo que sucede con la integración de esos migrantes en cada una de las comunidades a las que llegan y a las que acceden, digo, debe tener todas sus complejidades pero en una lectura, si se quiere, media torpe de mi parte, pero uno podría entender también, por ejemplo, que una parte importante de los migrantes eh, latinoamericanos que terminan en los Estados Unidos, inclusive terminan haciendo trabajos, que muchos estadounidenses no hacen habitualmente o no son sus trabajos principales. digo Por lo tanto, inclusive con esa visión más xenófoba del de migrante que supuestamente termina quedándose con trabajos locales y reduciendo o generando una reducción de las posibilidades laborales de, de la gente nativa del espacio, ni siquiera a veces es un relato consistente con las realidades. Sí, absolutamente. Yo creo que eh, es clara la segmentación y la segregación laboral eh, de las poblaciones migrantes, sobre todo en países europeos o en Estados Unidos, que eh, eh, más bien eh, denotan la necesidad muchas veces, eh, por ejemplo, para tareas de reproducción social o de cuidado y la dependencia, de esos países, de eh, el, la, las mujeres y la fuerza de trabajo inmigrante, y también la contribución de los grupos migrantes a, a esas economías. ¿no? Este, yo creo que eso es también oh, la manera tan, eh, de darle la vuelta a... A Esa historia es reconocer esa dependencia social y esa eh, contribución económica que están haciendo las, las poblaciones migrantes a los sistemas de pensiones, a eh, eh, las economías de cuidado, al trabajo agrícola, a una serie de tareas que sostienen eh, eh, eh, la fuerza de trabajo. Eh, Gioconda, eh, habías hablado en un inicio eh, algunas cuestiones relacionadas con Ecuador este, sí. y con la posibilidad de analizar un poco la situación eh, coyuntural que se está viviendo, en donde entiendo que hay muchas luchas, digo, pero vemos una Latinoamérica muy disputada entre sectores más conservadores y neoliberales y otros sectores más ligados, llamémoslo así, a los progresismos, digo, teniendo en cuenta la diversidad también que hay dentro de esos sectores, digo, entendiendo que estos progresismos de la actualidad en algunos países de Latinoamérica no son tampoco los mismos que los de hace unos años eh, atrás. Digo, pero concretamente en las últimas noticias, por ejemplo en Ecuador, veíamos la renuncia del de ministro de Defensa sí. digo, ligado a, a un supuesto hecho de, de corrupción este, relacionado con una persona de, de las fuerzas. Eh, Digo, ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las grandes encrucijadas que vive entonces Ecuador? Algunas las planteabas hace un rato, Geoconda, digo, pero Ecuador eh, digo, tuvo una retracción con el triunfo de, de Lazo. Digo, ¿Qué pasó en materia política económica? Bueno, estamos, digamos, eh, la presidencia del asomar con continuismo con lo que fueron las políticas del expresidente Moreno de encauzar el país hacia políticas neoliberales eh, aperturistas y hacia un ajuste estructural eh, de qué significa, pues, lo que ya sabemos, la experiencia en América Latina es amplísima en eso, de eh, disminución de, del Estado, de... Eh, eh, eh, eh, ajustes fiscales que están afectando este, a eh, los sistemas de protección y los eh, sistemas eh, eh, de, para, de las personas más vulnerables, de la educación y la salud. Entonces, ese giro este, en, eh, y de disminución eh, del Estado, pues también ha afectado eh, eh, eh, el empleo el desempleo sin que exista realmente una reactivación económica, inclusive en, en esa pospandemia, ¿no? En términos políticos, de este momento, el, el gobierno se ve enfrentado a eh, eh, problemas de gobernabilidad muy fuertes, no tiene mayoría en el Congreso, perdió su mayoría en el Congreso, existen graves problemas de seguridad, mencionaba estos hechos eh, extremadamente violentos en las varias cárceles del país, actos de sicariato ya en varias ciudades que no conocíamos hace algunos años. Es decir, existen temas de seguridad, existen temas de desinstitucionalización, existen temas de, de gobernanza, de debilidad del, de, del gobierno, ¿Qué están haciendo de esta administración, eh, eh, eh, que están provocando, digamos, una incapacidad para reactivar eh, la economía del país luego de la pandemia, para asumir este, los impactos sociales que ha dejado la pandemia y para garantizar pues, mínimamente este, la reconstrucción, eh, tanto económica como social, del país? En ese sentido, yo creo que eh, no es solo la pandemia, sino también este giro, ¿no es cierto?, claramente hacia políticas este, neoliberales que al momento no están eh, cuajando ni siquiera en términos de un proceso clásico de acumulación capitalista, es decir, no, hay, eh, eh, no está llegando la inversión, no, no se están... Eh, eh, eh, eh, propiciando procesos de, de reactivación económica eh, eh, en, en el país. Gioconda, eh, muy claro y, y entendiendo la, la dimensión este, de, de un análisis complejo, digo que tiene muchas variables eh, dando vuelta, pero eh, realmente muy alegres de saber que formarás parte de la novena conferencia latinoamericana y, y caribeña y que dentro de muy poco tiempo menos de un mes, un mes y un poco eh, nos estaremos cruzando en, eh, en México, en, en LUNAM. ¿Cuáles son un poco las expectativas y cuál es la referencia de, de, este, de la novena conferencia, de los encuentros y las conferencias de Claxo? Bueno, yo he asistido a varias de las conferencias desde hace 20 años que estoy vinculada, ya sea a través de grupos de trabajo, de escuelas, de mi participación con Claxo. Tengo muchas expectativas, como siempre. Creo que esta va a ser una de las primeras conferencias presenciales, además, para, eh, eh, eh, y encuentros presenciales. Entonces, creo que esa es una de las mayores expectativas, con, eh, con, conversar con los colegas eh, eh, frente a frente, eh, eh, interactuar eh, eh, con muchos de los y las colegas de América Latina que eh, no hemos visto desde hace mucho tiempo, y por supuesto este, conocer de los trabajos, sobre todo de los jóvenes, de los y las jóvenes investigadoras e investigadores que siempre eh, van a ser eh, los más interesantes, los, los más eh, novedosos, ¿no? de, eh, muchas expectativas en ese sentido. Geoconda, muchísimas gracias, nos encontraremos en la conferencia, sí. y no tendríamos ningún problema en ir a visitarte a Hamburgo en cualquier momento para hacer el infoclaxo desde allí, es cuestión de, ah, de arreglar. Bueno, solo que ya estoy volviendo a Ecuador el próximo mes, <risa> pero bueno, okay. así que me queda poco tiempo. <risa> Buenísimo, Geoconda, muchísimas gracias por este encuentro. ha Gustavo. Gioconda Herrera estuvo aquí con nosotros y estuvimos hablando, hicimos un panorama realmente muy pero muy importante y muy interesante para prestar la atención con detalle, no, en relación a la movilidad humana, a los procesos migratorios en diferentes eh, lugares, casi en un adelanto de lo que será ese diálogo magistral que, que va a tener eh, ahí en Lunam en la novena conferencia de Claxo, pero también refiriendo específicamente a la situación en eh, Ecuador y lo, lo que viene sucediendo tanto en materia económica como política. Bueno, un repaso, un recorrido, en este caso con Geoconda Herrera. Nosotros continuamos con el Infoclaxo de la siguiente manera.